El Kate medit es una de las más potentes herramientas de escritorio de editores de metadatos geográficos. Desarrollada por la Universidad de Zaragoza, bajo tecnología Java con implementación en XML, es multiplataforma y multilingüe. Se descarga desde la página del proyecto y tiene licencia GNU. Entrando en el sitio, elegimos la versión que más convenga a nuestras necesidades. Descargando el instalador, al comenzar a ejecutarlo, primero nos pide seleccionar el idioma de instalación. Seleccionado el idioma, procedemos a ejecutar los seis pasos de instalación. El primer paso es aceptar las condiciones propuestas por la licencia. Pulsando Aceptar, se ejecuta la instalación. En el paso 4 se crean los directorios necesarios para el funcionamiento del programa. A partir de este momento comienza la instalación propiamente dicha. Completado el paso 3, 6, una ventana de diálogo indica que el programa se instaló con éxito. Abriendo el explorador de Windows, hallamos la carpeta de acceso al KTMedit. Para iniciar el programa, una ventana de diálogo nos preguntará en qué idioma abriremos la, la aplicación. Ya está pronto entonces nuestro escritorio de trabajo.